En directo desde Murcia, 228 días, estamos en el día ducentésimo, vigésimo octavo, seguido de protestas en Murcia, contra el muro que está partiendo la ciudad en dos, contra esta pasarela de la muerte, porque está construida sobre una acequia, está construida sobre una acequia, es decir, debajo está hueco, y esta será, o sería, la única forma de pasar en kilómetros de un lado al otro de la ciudad. En el momento que pongan el muro y corten este paso a nivel y otro paso a nivel. También se está en contra de la represión, ¿eh? que hay más de 40.000 euros en multas. Más de 40.000 euros en multas. Aquí, cada noche... Como podéis comprobar, a un lado los agentes. Ahora desde hace unos días no han retirado los furgones de aquí de estas vías, pero están en los laterales, están más allá. La presencia hoy mayor que la de los últimos días. Y a este otro lado están las gentes. A este otro lado las gentes, la gente luchadora que no quiere muro que lleva aguantando 228 días. Aquí como está también Jorge, nuestro luchador. Buenas noches, Jorge. ¿Dónde está tu familia? A ver, vamos a saludarla. Buenas noches. Concha. Ah, mira, hoy te has traído a tu hermano. Buenas. Y mi madre no está hoy, Así, está ahí, Irene, Irene, ¿y su hermano? ¿Cómo se llama? Juan Carlos. ¿Cómo? Con Carlos. Ah, Carlos, con Carlos, con el padre. Juan Carlos. Con Carlos. Bueno, porque Jorge es uno de nuestros luchadores, aquí en las vías, es fundamental, no quiere muro. Jorge no quiere muro, nadie de los que estamos aquí queremos muro. No, no, bien bien. ¿Tú quieres muro, Jorge? Ahí está, así, claro, simple, sí que sí, es así, es así, es así. Bueno, pues saludos, saludos a Mariano, Carmen, José, José Luis, Pepe, Carmen, Andrés, Félix, bueno, y a tantas personas que estáis viendo esto en directo y que luego también lo veréis y lo verán en... Repetición Llevamos ya 229 noches eh, 229 noches Saludos Andrés Resistiendo Aguantando Luchando pacíficamente Luchando pacíficamente Para que no haya muro De no haber esta lucha ya habría muro puesto Recordamos que el 3 de octubre Parte del muro cayó la gente no quiere que el próximo año, que se celebrará el trigésimo aniversario de la caída del Muro de Berlín, aquí tengan su ciudad partida. Eso es vergonzoso, indignante, denigrante, aberrante. Y, y os invito a que veáis el periscope penúltimo. No el último, ¿eh? El penúltimo. El último también lo voy a ver, pero el penúltimo realizado esta misma tarde en un tren de cercanías de Murcia. Un tren pestilente... ...con un olor terrible a hoy, donde la gente, eso parecía un tren patera... ...la gente sentada por el suelo, de pie, de cualquier forma, salía con retraso... ...y todo porque, bueno, los viernes por la tarde, pues es habitual que gente... ...que aparte que hace ese, ese recorrido cada día, se junte con, con pasajeros que... Pues, regresan a su casa los fines de semana, estudiantes, por ejemplo y resulta que nada más que había pues un convoy no sé si es la palabra correcta ¿no? es decir, eh, el tren era cortísimo ¿no? Esa, eh, es que apenas tenía capacidad para la gente entonces presumir bueno José, presumir de la llegada de un tren de alta velocidad mientras que el tren que usa la gente cada día que es accesible está sufriendo deterioros Diariamente, pues eso. Entente, <risa> vente, vente. Entra conmigo, porque. Entro conmigo. Pues eso es. Eso es terrible. Eso es terrible. Y la gente. Ahora después. Pues, ahora. Vente conmigo. Que quiere, quiere ayudarle viene, que, que, que, que, que me ayude. Espera que ve. Corre, ayúdale. Espera, trabajo. Que te vea. No, mira, es que. La gente allá nos hacemos mayores y volvemos locos a la gente. Está lo claro que sí. No, lo que quiero es que me ayude aquí. Ay, no. Ven aquí, ven, ven, aquí. Ven aquí, Jorge. Exactamente. Vamos a ver. Juan Carlos, vente por aquí. Venga. Vente, bueno, aquí, delante. No, Juan Carlos, mira, eh, tú sujeto, tú, vas a hacer de cámara. ¿Vale? Tú vas a hacer de cámara. Mira, así estamos con Jorge. Que nos va a hacer de cámara. A ver, espérate, espera, espera, espera. Ahí estamos, muy bien. Mira, esto puede hacer así, lo ves. Con cuidadito. ¿Vale? Venga, pon aquí la mano, la otra mano. Vente, vente por aquí. No, aquí, aquí, aquí. Ahí, ay, así. Ahí. ¿La has visto, Jorge? Carlos, ¿tú? Ahí, espérate. Pero tienes que enfocar a tu hermano. A tu hermano. A tu hermano. Oye, Juan Carlos. A Juan Carlos, así. Ahí, su lo así. ¿Qué te parece? Cuéntale a la gente qué ¡A! la gente. ¿Qué que el muro? ¡A! Cecilio. Sí, sí, sí. El que viene es precioso. que. No crees cuatro, porque va al fútbol también. Después me toca a mí sencillo. Después, hablamos contigo. Ahora ahí a la cámara. Y, y, y, Ah, tienes que enseñar ah, que se vea el hermano y el Así eh, Una cartera que pesa 10 kilos. <risa> <risa> Nos supone la mano. Por fin. Que ¿Qué ¿Qué es? sí, aquí está mi micrófono porque no está hablando así se oye mejor entonces, entonces, el porque que tú diles porque así se oye mejor pues, no ¿Qué es lo que Muy bien. A sí, ver. O sea, no, ¿Qué pasa? Muy ¿Qué, que un ¿Qué es, es eh, que ¿un, un servicio prioritario? Una bueno. acá. Okay. Servicio prioritario, hay que dejar pasar a la policía. No sabemos lo que está pasando. Muy bien, campeón. Ahí está. servicio prioritario. una Eso. Se ha quedado ahí un poco asustado. No pasa nada. No pasa nada, así lo No pasa, que pasa que nada. Sí. Porque a lo mejor llaman porque yo ellos... me sé. No sé, hay gente por ahí que está haciendo cosas feas lo que sea. Entre, Roque, entre por ahí. Hay tu ayudante, no? no. ¿Qué te no, es que pasa? Que ¿qué? ¿qué pasa? ¿Qué? nos un chico, ¿eh? Que sí, no no, no, no no pasa nada. Ahora parece que sí, se oye, no se estaba oyendo. Ahora ya se oye. Decíamos que estás comentando que tú no quieres muro, que quieres poder pasar tranquilamente. Sí. Pues mira ese, ahí está. Os tengo ahí. Yo no quiero pasar por esa pasarela. Es que hay, pues, tenemos que pasar por las vías por ahí porque ahí está mi cole. Y tenemos que pasar por la pasarela. Pero menos más que tenemos sitio, la pasarela. ¿Dónde está, dónde está tu colegio? Por ahí, luego, por ahí. Hay dos sitios. Vale. Por ahí y por ahí. ¿Vais tu hermano y tú al, al mismo colegio? Sí. Me lo dejo el de primaria, yo. yo era infantil, pero tengo seis años. Ajá. Bueno, y, y luego también es posible que tendrías que tuvieras que ir al, al instituto, que, que también está ahí al otro lado de la vía, ¿no? Al Marino Vaquero. Por esa cosa. Pero no sé por qué la ponen. No sé por qué porque quieren poner el muro. Para nada. Quieren poner el muro para nada. Eso es lo que hay. Sí. Lo que hay van a poner el muro, ya está. Así es, que es así. Entonces me quedo sin palabras. Es que ¿para qué, para qué poner el muro. Es que yo también me hago esa pregunta. Por nada, por nada. Eso, eso es para, eso es para que nosotros no, pa, no pasemos por ahí. ¿Has visto que lo, Pues para que no pasemos por ahí. Ya está. Pues Jorge, hay que seguir viniendo aquí con la mami, ¿eh? con Irene, con tu abuela, con el tito, si baja a tu padre también, que tu hermano, hay que venir aquí a luchar, ¿eh? esto. Esto hay que pararlo. Va a muro. Así podemos pasar. Esto ya verás tú como al final vamos a lograr que no haya muro, ¿vale? Venga. Choca. Ahí. Una noche más en la ría. Venga. Ahí. A la ya está Jorge. Bueno, pues de mayo y con esa marcha de gente que viene desde Lorca y que va a terminar aquí el día 30. ...ese recorrido que... ...termina aquí en solidaridad... ...con nuestra reivindicación... ...de manera que... ...ánimo eh, y... Lo, ...a recibirlos... ...y el 1 de mayo a, a salir desde aquí... ...en la manifestación... ...del Día del Trabajo... ¿No? ...quería solamente informaros... aunque hay, eh, ...en algún grupo ya está la información... ...pero deciros que seguimos... Eh, ...el fiscal... Se tomó en la última comparecencia en que estuvimos personalmente, Juan Vicente, Luis y conmigo, eh, nos dijo que en, en el mes de mayo ya podría tener eh, una decisión tomada sobre el, el, problem, el problema nuestro, la denuncia con la que él venía trabajando, pidiendo información, documentación al ayuntamiento... Y, y, a los, y a, los, a los implicados, ayuntamiento, eh, gobierno regional y fomento, bueno y eh, mientras tanto hemos seguido dándole nuevas razones. Hoy hemos tenido una comparecencia, le hemos dado un escrito de nueve páginas, en el que le damos argumentos y demostramos que esta obra que están haciendo es ilegal, y es ilegal porque... La, de, la catenaria se, con la ley en la mano y con la normativa legal oficial tendría que haber tenido declaración de impacto ambiental y es tan evidente y tan claro que han pedido declaración de impacto ambiental para llevar la catenaria de la estación a Nonduerma y sin embargo desde Beniel hasta aquí no la han pedido y bueno pues ahí les hemos encontrado, les hemos descubierto un fallo que no es, no tiene justificación y ese es un déficit que hemos puesto encima de la mesa al fiscal para que, bueno, pues tenga una razón más para, eh, para tomar una decisión que es que no es que no queremos saber, no es que como están diciendo en esa operación de manipulación continua que están diciendo. Como dijo el ministro cuando vino la semana pasada a Lorca, no puedo entender que la plataforma por soterramiento esté en contra del soterramiento, cuando es absolutamente falso de lo que estamos en contra es de la llegada en superficie, de la alta velocidad, que no podemos aceptarla. Bueno, pues es la última gestión que hemos hecho y en términos similares, aunque con, con menos extensión, hemos mandado también a la Comisión Europea la misma razón legal por la que eh, podemos demostrar que esto es una obra ilegal. De manera que nada más, seguimos y esperemos que el mes que viene, el mes de mayo, tengamos alguna novedad. Nada más, muchas gracias. ¿eh? A ver, como ha dicho Joaquín, eh, las marchas por la dignidad... Eh, ...en contra del paro, en contra de la precariedad... Eh, ...a favor del soterramiento, etcétera... ...ha partido hoy de eh, Lorca hasta eh, Totana... ...mañana sale de Totana y viene hasta Librilla... ...se para a comer en Alama. ...bueno, eh, que si alguien quisiera ir para mañana... ...le puedo decir que el, el tren... ...sale a las 10 menos cuarto de aquí es media hora más o menos para la Totana eh, sobre todo eh, me imagino que el lunes sí que convendría en tanto que va, va a finalizar aquí que nos apuntásemos todos los que pudiésemos creo que ahí sí que nos conviene entonces, para aquellos que tengáis gana y podáis eh, ir a Alcantarilla el tren sale a las seis menos cuarto de la estación y para en los romanos o las tejeras en la primera parada que hace la alcantarilla y justamente de allí sale la manifestación a las 6 con lo cual pues sería llegar más o menos cinco minutos algo así y saldrían todos de aquí. Se va a venir por la carretera de la alcantarilla el rollo y luego por el, el pintor, la estación pintor Pedro Flores a esta aquí. Yo, ...diría que hay aquellos que no podéis... ...o aquellas que no podéis ir a Alcantarilla... ...porque es, es larga el, el recorrido... ...pues que hay gente que ya sé que va a ir a la media legua, ...otro a Barrio Mar... ...y hay quien no pueda, pues por lo menos que vaya en rollo... ¿eh? que es una pequeña marcha... ...de tal manera que entremos aquí, pues todos los que podamos... ...que se llenen las calles... ...y al día siguiente, el 1 de mayo... ...sale de aquí para el centro... ...a las 10 de la mañana... ...por tanto, vamos a pegarle fuerte... Que esto va contra, con nosotros, no en contra de nosotros. Vale, hasta luego. Pues aquí he comentado a Antonio y también Joaquín, acerca de las marchas contra el paro y la precariedad que ha salido esta mañana de Lorca, hoy hemos estado en La Olla, una pedanía de esta población, esta ciudad murciana que se encuentra en el sur, hay un periscopio de ello, ¿eh? cayó una tromba de agua impresionante pero eso no impidió que la marcha continuase, tres días de marcha ...y eh, acabará aquí en las vías... ...igual que acaba, al día siguiente comienzan las vías... ...el día 1 de mayo... ...para conectar con la manifestación... ...del Día del Trabajador... ...convocada, como cada año por los... ...por diversos sindicatos, ¿no? ...en cada ciudad... ...en este caso aquí, en Murcia... ...es la tercera marcha que se hace... ...es la tercera marcha que se hace... ...de la dignidad... Con, ...lo realiza los La plataforma de las marchas de la dignidad de Murcia y la plataforma No Más Precariedad, una plataforma de reciente creación que aglutina a muchísimos colectivos en muchas ciudades españolas. ...y bueno, pues como cada día, aquí en las vías... ¿eh? ...antes creo que José se refería a que ya lo había visto... ...se refería al vídeo grabado en las cercanías de aquí de Murcia... ...bueno, es, es, es terrible, en serio, ¿eh? es terrible... ...es el penúltimo vídeo en Periscope... ...penúltimo, antepenúltimo tuit seguramente... ...y, y lo, bueno, lo podéis comprobar, es de lo peor que hay... El, es soportar que se estén partiendo la ciudad con un muro... ...que al mismo tiempo estén presumiendo... ...de que Murcia va a contar con un tren de alta velocidad... ...y tener los cercanías que se están teniendo... ...es una cosa... ...ese vídeo se ha cortado, dice... Eh, ...pregunta, a ver, estamos en el tren... ...entonces, eh, es posible que... ...que hubiese algunos cortes... ...pero bueno, eh, intentamos transmitir... ...habían personas que decían que iban a denunciar... ...lo que ahí estaba ocurriendo... ...porque la gente sentada por los suelos... Uh, ...no había capacidad suficiente... No, ...no, dura siete minutos... ...o no mucho más porque... ...era simplemente mostrar la realidad... ...en ese momento, en ese instante... ...y también había gente que comentaba... ...que se entrecortaba el vídeo... ...y dura poquito... ...pero en principio debería estar entero, ¿eh?... El inspector, eso ya no lo grabé, ya eh, a posterior, yo me estaba a punto de bajar, no encontraba mi billete, eh, pero lo encontré, lo encontré, por supuesto, que había pagado. Y el inspector diciendo que se da igual que vayas en el suelo, que de pie, que como sea, hay que pagar. ¿no? Y eso era lo que le decía a una chica, que le, que le estaba preguntando, y él se lo decía así, y, y él, y la chica le decía, no, no, pero si yo voy a pagar, si no tengo problema pero es por saberlo, es por saberlo. Y el otro, sí, sí. Aquí da igual cómo se viaje. Bueno, no tenemos nada contra el inspector, ¿eh? nada, nada que ver, de hecho la misma chica decía, si sí, él está haciendo su trabajo, ¿eh? pero sí que hay que denunciar estas situaciones, hay que denunciar viajar en un tren con una peste terrible a gasoil que sale con retraso, y que va repleto de gente, ¿eh? Claro, luego que luego hay un accidente y la, y la culpa de quién es. La culpa de quién es, del ¿De maquinista, ¿no? La culpa del maquinista cuando hay un accidente. Claro, la gente que esté en los suelos, ahí sentada, aquí iba gente con sus mochilas, sus maleta, muchos estudiantes, que volvían a su casa el fin de, el fin de semana. Muy grande, el agua. Bueno, Andrés, que está hablando con la chica, de la mochila. Aquí. No, ese no. Ya, ya he llamado yo Ah, el... no, no, no, ese no. Ya lo he llamado por teléfono. No, ese Andrés, no, ese que te lo confundo. Ya... Bueno, aquí estamos con Dani, Dani Zaragoza, aquí la gente, mirad, esta aquí, vamos a ver eh, el futuro. Vente por aquí. Mira, eh. Por esto no queremos muros, eh. ¿Eh? Por... Por esta gente no queremos muros. Mira. Ponle un cartelito no queremos muros. habla aquí no Habla aquí la orgullosa... Abuela. Espera, espera, espera, toma. Que estamos aquí porque no queremos muros. Porque estos niños tienen que ir a la guardería que está aquí, muy cerca de aquí. Y no queremos porque no debe venir el ave en superficie. Y pedimos soterramiento, pero ya. pedimos el soterramiento ya. Para nosotros y para estos niños y para todas. ya se me ha cortado el rollo. ¿Cómo se llama? Valentina y Adrián. Valentina y Adrián. Eh, aquí mostramos el futuro <ríe> Adrián y Valentina claro ¿te acuerdas cuando las manifestaciones del, en el instituto y estábamos en aquella parte estaban ellos siempre para sacar el frío nos no, no había cortado la salida bueno a mí, no, a mí no, yo he a, a ella Bueno, pues por ellos, por ellas, no queremos muro, no queremos muro. Adiós, adiós, Valentina. Valentina. Muy bien. Pues aquí lo tenemos. eh Estos. Huertanicos, estas huertanicas. Sí, sujetame este momento. Los críos son lo mejor. Que no nos nuestro B, dice José. imagínate dentro de 20 años... Que, ...que puedan caminar por aquí... ...libremente... ...sin imaginarse... ...lo que pasaba... ...hoy día, ¿no?... ...lo que pasa hoy día... ...¿no?... ...simplemente caminando... ...sin darle importancia... ...a que crucen una calle... ¿Eh? ...simplemente eso... ...o sea, poder cruzar... ...con libertad... ...con tranquilidad... ...con calma... ...con la precaución de si pasa un coche o no pasa... Si pasa una moto no pasa, pero simplemente con esa precaución. No la de que si pasa un tren o no pasa, si la barrera está arriba o abajo, o lo que podría ser peor, con un muro, con un muro que les impida pasar. Pues aquí estamos luchando por Adrián, por Valentina, por toda la gente que tiene su edad, por toda la gente que está por llegar. Por toda la gente que ya está aquí, todavía, que ya está aquí ahora. Por toda esa gente, llevamos en Murcia 228 días de protestas continuadas, seguidas, ininterrumpidas. Desde el 12 de septiembre, para decir no al muro, sí a poder caminar con libertad. ...vamos a ver lo que nos cuenta hoy... ...la gente, por aquí. ¿Sí? Felicidades a todas la Montserrat, dice José... Pues fe felicidad, felicidades. No sabía ¿o? que hoy era hoy era el santo. Sí. Aquí los vecinos también están hablando de... ...la sentencia... ...judicial a la manada... ...bueno, es un tema que... ...eclipsa... ...eclipsa todo, ¿no?... ...eclipsa todo porque... ...deja sin palabras... ...es, es que, ...que digan que es un abuso... ...algo que... ...toda persona... ...indistintamente de su ideología política presente todas las personas... ...tienen claro que es una violación... ...pues eso... ...Mariluz, buenas noches... ...buenas noches... ...pues eso es, está siendo tema... ...tema aquí porque... ...este punto, esta plaza de soterramiento... ...pues ya también se encu... ...es un punto de encuentro de... debate ...de derechos de derechos humanos... ...y la gente pues comenta, dialoga sobre... ...toda aquella... ...vulneración de derechos humanos que se hacen, ¿no? Lo haga un juez, lo haga quien sea... ...y esto pues no deja de serlo, porque bueno... ...con el paso del tiempo... ...seguramente esto se solucione... ...y acabemos viendo que esto era de la España... ...de principio de siglo... ...el considerar una violación tan grave... ...como un abuso sexual... ...y pensaremos, mira, eso era... ...la España de principio de siglo... ...aquella España de la corrupción... ...de la pobreza... De, ...de los muros en las ciudades, en Valladolid, en Granada, en Murcia... ...de las minas de litio en Cáceres, de la mina de uranio en Salamanca... ...de encarcelar a políticos por poner urnas en Cataluña... Eh, ...de reprimir a la gente que protestaba, de encarcelar a, a tuiteros... ...de condenar a, a tuiteros, de encarcelar a cantantes... A tuiteros, no, a personas que tuitean, que no son tuiteros, ¿no? A, a gente que tuitea. Es decir, pensaremos, eso era la España atrasada de principios del siglo XXI, ¿eh? eso visto con perspectiva. Pero el problema está que ahora nosotros estamos viviendo esa España, esa es la España que estamos viviendo a día de hoy. Y aquí pues, estamos en un trocito de España que están poniendo un muro que hay policía vigilando la obra para que esta obra del muro se lleve a cabo, ¿no? es, el, utilizan a la a la policía pues para, po, bueno, para algo que perjudica a la gente, incluso a ella misma, ¿no? a, los, a los policías locales. Y en la historia también deberá quedar el hueco a la gente que en esa España oscura, en esa España tenebrosa, en esa España... ...fúnebre... ...corrupta... ...luchaba... ¿Eh? ...y un hueco... ...sin duda alguna... ...lo tendrá Murcia... ...lo tendrá... ...esta revuelta de la huerta... ...que lleva tantísimos días... ...y que... ...no solamente la gente que está aquí... ...sino la gente que está... ...que estáis ahí... ...tú que estás ahí... ...que estás compartiendo... ...a Juan que está aquí... ...vamos a hablar con Juan... ...vamos a verlo... ...con, con Juan... ...vamos a hacer que coma tres docenas menos de pipa. Juan. Eh, Juan es peligroso. Juan majete, es eh, majete. Nada. Juan, ...228 días. Hoy me he a un cercanía, da vergüenza, la pesta de gasoil, el retraso, el, un tren patera, un tren pequeño, donde podía haber más vagones, no le da la gana ponerlo, por lo motivo que sea. Y mientras aquí, derrochando dinero público, despilfarrando para traer un tren en principio de alta velocidad, que, tamp que tampoco podrá ir tan rápido por estas vías, que no lo podrá usar tanta gente... No, si hoy, hoy, oh, mira, hoy han dado unos datos en la, en la radio que no los digo yo, lo ha dicho el Ministerio. 23.000 personas cogen el AVE al año en España, 2 millones los cercanías. ¿Cuál es más rentable? ...ahí está. ...pero rentable, económico y socialmente... ...porque si la gente no fuera al trabajo... ...tú vayas al trabajo en AVE... ...si no tengo perras, no... ...yo no me puedo gastar... ...el sueldo en AVE... ...para no llevar dinero a mi casa... ...me quedo en mi casa... ...pues ya está, si es que no se enteran... ...pero es que luego aparte el señor Mira... ...dice, para los incrédulos estamos soterrando... ...y para los crédulos para que se reafirme... ...el señor Mira... ...ha dicho que viene el Corredor Mediterráneo por aquí corredor mediterráneo, hasta lo que yo entiendo, viene por aquí. Creo. Tú lo sabes, ¿cierto? Yo creo que viene por aquí. El señor Mira, que es presidente del gobierno, sabe que las mercancías peligrosas no pueden ir soterrados. Si lo sabe, está mintiendo. Porque tú no puedes traer por la misma vía que viene el AVE el corredor mediterráneo y decir que va a soterrar. Si no puedes soterrar el corredor mediterráneo. ¿Para qué me estás mintiendo? ¿Por dónde viene el corredor mediterráneo? Si me dice que viene por otro lado, me creeré que va a soterrar. Pero es que el corredor mediterráneo viene por aquí. Juan, para contextualizar, te está refiriendo, cuando dice el señor Mira, el presidente de la Legión de Murcia, sí, de... y el corredor del mediterráneo te está refiriendo a un tren de mercancía. Claro, el tren de mercancías que viene de Alemania y Argentina, que va a pasar con mercancías peligrosas. Las mercancías peligrosas, por ley, no pueden ir soterradas. Las mercancías peligrosas no pueden ir soterradas. ...entonces si va a pasar por aquí... ...están mintiendo... ...diciendo que van a soterrar cuando es imposible... ...por ley no se puede soterrar las mercancías peligrosas... ...o me dice que el Corredor Mediterráneo... ...viene por otro lado... ...o está mintiendo vilmente... ...a todo el mundo... ...a los suyos y a los nuestros... ...que me explique... ...que lo expliquen. ...por qué no... ...por qué no viene un día aquí el señor Mira... ...o el señor Bernabé... ...y nos explican por dónde va a pasar el Corredor Mediterráneo... ...que me lo expliquen. ...y si va a pasar por aquí... ¿Están mintiendo y no van a soterrar? ¿Alguna cosa más? Sí, sí. mira... ¿Tú te acuerdas de ese señor que era presidente de la Comunidad de Madrid... ...y que luego fue ministro de Justicia... ...y que era un dechado de virtudes... ...y que era maravilloso y que estaba cobrando 8.000 euros al mes... ...en el Congreso de Estado, en el Consejo de Estado, por no hacer nada... ...y ahora resulta que está imputado... ...por el tema del Canal Segunda de Isabel... ...del agua... ...es el señor Gallardón... ...si es que no hay uno... ...no hay uno que coja... ...que esté limpio... ...si es que son todos corruptos... ...tú has visto... Has visto los nuevos de, de... ...que ha puesto en conseje, de consejeros... ...son de Lorca... ...¿de dónde López mira? ...de Lorca... ...¿cuáles son todos los corruptos? ...de Lorca... ...si es que son todos de Lorca... ...de familias bien... ...que se han enganchado al tema... ...no han trabajado en su vida... ...y ya está... ...y a vivir de la política... ...te refieres a que... A que me... ...ya, pero te, te refieres no a que la gente de Lorca sea corrupta... ...sino te refieres a que está, a que está colocando a su amiguete... ...es eh, de ...yo no he visto que haya colocado... ...son todos de Lorca... todos de Lorca... ...no sé, se ve que en Lorca hay una producción buena de conserva... ...porque yo no los veo que salgan de otro sitio... ...ha visto usted, señor Mira... ...lo que ha hecho la señora de Madrid, la alcaldesa... ...ha jodido a Endesa... A Gas Natural y a Iberdrola Y le ha quitado el contrato de luz Y le ha dicho que sean energías renovables y limpias Y ha ganado el juicio Haga usted lo mismo aquí en Murcia De ser las energías renovables y no andesa Que nos cobra un Porque mete el carbón y el gasoil como, como, como última última energía que es más cara Abaraten las cosas Señor, mira ¿Por qué los registros, los registros de los hospitales Están en manos privadas cuando debe ser cosas de, de, del hospital en concreto y no tiene que estar en manos públicas, en manos privadas ¿por qué hay tanta cosa? ¿por qué se llevan las ropas de los hospitales a la vaga cartagena todos los días cuando debería de hacerse la lavandería que tenemos en la risaca que es maravillosa si es que están dando ustedes dinero a sus amigos y punto si hay que gestionar bien mire usted la cargadiza de Madrid 27 mil millones de beneficios que el señor Montoro se los ha quitado y ustedes deben aquí 8.000 millones ustedes dicen que Murcia es la que está tirando de, de España, que está de la hostia de bien, ¿por qué no nos devuelven las dos medias pagas que nos quitó el señor Barcarce? ¿por qué no nos devuelven la ayuda de los libros que nos quitaron en el servicio murciano en salud? ¿no va tan bien Murcia? coño, pues no lo veo yo que vaya tan bien, y si va tan bien están mintiendo ¿qué más quieres que les diga a estos señores? que se vayan ya del gobierno es lo que tenían que haber hecho si tuvieran vergüenza porque no están robando las puertas, pero ellos y los de Ciudadanos que los están manteniendo, que no solamente el PP. Es que Ciudadanos dicen que venían a renovar, ¿a renovar qué? Los cargos públicos, para quedárselos ellos y robar lo mismo, porque les recuerda a los señores de Ciudadanos que en las primeras elecciones que hubo en Murcia chuparon dinero de la Asamblea General y se escudaron en que eran nuevos. Chicos, pues si eres nuevo, primero aprendete la ley antes de robar y no le digas que a los demás roban. Eres tú el primero que has cogido dinero ilegal. Luego tú regeneras poco. Entonces, ni PP ni Ciudadanos están haciendo nada en Murcia. Llevamos 30 años aburridos en Murcia. 30 años de corrupción. Y lo grave y lo grave que, lo grave que pasa en Murcia es lo siguiente. Cualquier, cualquier comunidad de España, la corrupción del PP ha salido y han entrado en la cárcel. En Murcia no. ¿Por qué? Porque hay cuatro señores. ...del Opus Dei, de la Católica... ...y empresarios fuertes... ...que yo no sé lo que dominan... ...pero lo dominan todo... ...y aquí es que no sale ni un corrupto de Murcia... ...nadie es corrupto en Murcia... ...¿dónde están los 300 o 400 millones de la vez? ...en el aeropuerto que lleva de 8 años cerrado... ...si es que esto es vergonzoso... ...y lo vergonzoso además... ...es que cuando estábamos en la dictadura... ...por cojones teníamos que aguantarte Paco, ...pero es que ahora lo podemos cambiar... ...y lo vergonzoso es que la gente no los cambie... ...que no los cambie... ...que esto, las migajicas... ...las migajicas que nos dan... ...esto, mira... ...te voy a contar una historia aquí... ...te contado una historia... ...señor... Eh, ...juan, Juan, vamos a ver... ...vamos a preguntarle aquí a la gente... sí, ...el comepipa de las vías, como si fuera el único... ...vamos a ver... ...dice, ¿por qué tienen miedo que vengan... ...los peores? ...dice aquí don Fleco... A ver, ¿queréis que Juan sí, queréis que Juan os cuente la historia? Eh? ¿Queréis que Juan cuente la historia? Decirlo. Dice, ¿no existe figura de, de referéndum revocatorio? Pregunta, aquí. Y mira, Don Fleco dice que sí, que quiere que Juan cuente la historia. ¿eh? Venga, venga. Hola, Jesús. Venga, poneos ahí detrás para que, para, para, para Escucha, que acompañar a he Juan. ¿eh? ¿Qué? ¿El viaje. ¿El visto, no? A morirse intoxicado ahí. Es de los peores que hay. Ahí está, ahí está grabado, ahí está grabado. Bueno, ponemos ahí acompañando a Juan, venga. Va, va, va, va a contar una historia y vamos aquí a acompañarlo. Juan. Bueno, voy a contar una historia que seguramente mucha, mucha gente ya la conocerá. Porque... Mira, una, una historia que mucha gente... Mira, va a ganar 10 minutos de vida. Una historia que mucha gente conocerá. Stalin, es una leyenda que decía que Stalin cogió, una, cogió a su a sus jefes de fila y le dijo, os voy a enseñar cómo se gobierna a los ignorantes y a los burros los llamó al despacho y pidió una gallina cogió a la gallina del cuello y la apretó hasta casi asfixiarla y poco a poco le iba quitando las plumas y dejándolas sangrando y quitándole trozos de piel cuando le quitó hasta la última pluma que estaba ya chorreando de sangre la, la gallina, soltó la gallina y la gallina pues se fue unos metros y entonces le dijo a uno de los suyos ...dame un puñado de grano... ...le dio un puñado de grano... ...lo cogió, puso la mano y la gallina vino a comer... ...y dice, ¿habéis visto cómo se gobierna a los inútiles... ...y a los palurdos... ...le dan las migajas y te obedecen... ...pues esto es lo que pasa en Murcia... ...ahora, un año... ...un año antes de las elecciones aquí en El Infante... ...te, te arreglan una cera, ...un pabellón... ...una farola... ...y la gente lo aplaude y dice, uy qué buenos son los del PP... ...y llevamos 30 años con qué buenos son los del PP a ver cuando ha cambiado la gente, porque para tener una dictadura prefería la del tío Paco, que tenían par de huevos y decía, aquí estoy yo. Además venía de frente. Y venía de frente y sabía lo que tenía. Aquí tienen la posibilidad de cambiarlo y somos tan gilipollas que lo seguimos votando. Pues nada, que sigan votando a los mismos o a ciudadanos y tenemos lo que nos merecemos gracias a esa gente, que son los que Stalin decía, los ignorantes y los palurdos. Hoy por hoy yo creo que está bien ya. A ver, Juan. Han aplaudido. O algo? Esto que pesa, ¿no? ¿Ah, has visto? Mira, ahí te aplauden. Es que Juan, ojo con Juan, ¿eh? Ah, a ver, Juan. Pero tú ten en cuenta. Oh. Tú ten en cuenta una cosa. Cuando llegan las elecciones, cuando llegan las elecciones, se pasa. Aunque lo hacen antes, están más de 30 días haciéndolo, pero bueno, se supone que como mínimo. 15 días durante la campaña, se pasa coaccionando a la gente. Atemorizando a la gente. ...para que la problema. gente vote de manera impulsiva, temerosa... ...¿por qué? Porque saben que ese voto... ...tiene una validez de los años que le dé la gana... ...cuatro años... ...claro, tú mientes en tu currículum... ...una empresa te contrata... ...y luego no sabe hacer el trabajo... ...a la puñetera calle rápidamente, no te dice... ...no, no, mire, el contrato era por dos años... ...y, ah, se siente... ...no, en cambio, en las elecciones sí que pasa... ...y ¿sabes qué pasa? Que luego logran ...que nosotros nos culpemos durante cuatro años... ...por habernos dejado engañar... Ojo, lo que tenemos que hacer, creo yo, es no culparnos entre nosotros y dar la receta para que no nos engañe. Una manera para dar la receta de que no nos engañe, dejar de ver la tele. La tele, sobre todo en periodo electoral. O verlas todas. Pero, decir, Cecilia, pero, pero verlas todas... Ve, mira, yo veo el gato al agua, esa de la católica, y ya a la media hora cuando vomito, la quito. Pero primero vomito, para ver las burradas que pueden llegar a decir... Pero yo comparo. O sea, yo veo la sexta, veo la uno, veo la dos, veo la tres, veo la cuatro. Decía, de, de, decía Nietzsche en su libro Ese Homo, en la autobiografía, que leer mucho es, es malo. Claro, en aquella época pues, no había tele ni puñeta, ¿no? Entonces decía que leer mucho era malo. Porque te vuelve reaccionario. Reacciona ante los pensamientos de los demás. Pues yo lo que digo ahora es que estar, recibir muchos mensajes. ...sea de prensa escrita, de, de internet, de... ...hasta ver muchos periscos de este... ...este verlo mucho tampoco tiene que ser muy bueno... ...que gente que lo ve toda la hora hasta seguido... O sea, ...entonces, puede ser malo, te siempre, vuelve reaccionario... ...tenemos claro. que pensar, siempre y tenemos que pensar... ...te vuelve racionario siempre y cuando tú... ...no sepas... ...tamizar... ...si tú eres libre pensado... ...tú tamizas lo que te viene... ...o sea, yo que el señor López Miras... ...diga que está soterrando... ...pues le digo que es mentira... Pero te lo digo porque, mira, yo todo lo que es la vida mía la hago matemática, Porque yo soy matemático, me, me gusta mucho las matemáticas, me gusta mucho sumar y rectar. El día 15 de noviembre empezaba el soterramiento. Y estamos en mayo. Han pasado cinco meses. Por 30, 150. Por cinco metros diarios que se soterraba, 750 metros. Desde la estación aquí no hay 750 metros. Yo no veo el hueco. ¿Dónde está el hoyo? ¡Estaba mintiendo! Diga señor Mira y el señor Bernabé Y San Roque que baje Están mintiendo Y si tiene narices Y si tiene narices Y deber público Que venga aquí y me enseñe el hoyo Y cuando me enseñe el hoyo de la mano Le digo señor Mira, estaba yo equivocado Mientras tanto le digo Miente Y no le digo mentiroso Porque me puede denunciar Pero le digo que miente Y que falta la verdad Sí, por insultarlo pero digo que falta la verdad. Y si tiene narices, que venga aquí y me lleve de la manica y me enseñe el hoyo. Porque 750 metros no han soterrado. que si es es está faltando la verdad. Él y toda la, la prole de él. Entonces, los tontos, los memos y los que no tamizan, se lo creen y le aplauden. Y los más tranquilos a Juan, porque es más fácil creerse lo que tiene la televisión y quedar en tu casa, sentado viendo la televisión. Que tengo estudios universitarios y a lo mejor más que él. O sea, que no soy un yayo flauta ni un perro flauta pero no ni Marte, un ignorante Marte, no, no, pero, no, pero, no, pero una cosa, eh, saludo a los yayoflautas, a los perroflautas y a los ignorantes sí, que es lo que ellos no. del PP nos dicen, que no, somos perroflautas, pero, pero es que tampoco hace falta tener estudios, ni todos no, los que si estudian no, saben, no, ni todos los que saben estudian no, Y la educación no la da la universidad, ¿Eh? la educación la da la vida, no la universidad Y la, y la inteligencia se nace no se hace y algunos del PP no son muy inteligentes. No, pero incluso, ah, ah, vamos a Juan, Juan, ya se me está enredando Juan, ¿eh? Vamos a ver, pero aunque uno no sea muy inteligente, el asunto está en qué hace con la inteligencia. Claro, hay que mi, saberla usar. Mi, mi hermano pues tiene menos inteligencia que yo, pero la usa al máximo y la usa para seguro, hacer bien. Seguro, claro. Seguro. En cambio hay otros que presumen de inteligente y mira lo que hace. ¿Y qué hace? maldades, hacen maldades, escupideces en el mejor de los casos. Hacen hoyos que dicen que hacen hoyos, pero no sé cómo lo hacen. ...me gustaría verlo en la playa, a ver cómo se pues si no ...los que están en su casa viendo la, viendo deci... la, viendo la tele... desde el de, de sofá... Decía, ...decía el otro día una, una vecina... ...que como se enfade vaya a hablar con los padres de López Mira... ...no sé por qué dijo ese comentario... ...¿quién? ...una vecina dice... ...yo como se enfade voy a hablar con los padres de López Mira... ...ah, porque lo conocerá... ...no, porque se ve que... que, que, que le hace más caso... ¿Tú sabes? Mira. ...no sé, se ve que... ...¿tú sabes lo que pasa? ...le escucha más... ...que yo cuando era joven cuando tenía pocos años. Que lo, que lo, que lo decía para contextualizar, para contextualizar a la gente. Lo decía el sentido de que aquí a veces en tono cachondeo no se dice a gente en la calle, en Murcia, que no me mira, vive con los padres. Apocalipsa. Pero, pero, sí, pero no que vive con los padres porque los padres pues hoy los cuide y tal, sino que vive con los padres como si fuese un adolescente. Bien. Es lo que dicen pero por aquí, ¿no? Entonces. En, ...sabe, como si fuese un adolescente grande... No, eh, pero estoy, estoy contextualizando, eh, ...no estoy faltando respeto... ...estoy contextualizando pero, de cachondeo que, que a veces la gente tiene... ...entonces por eso decía la vecina, decía... ...de que igual tiene que hablarle a los padres, ¿no?... ...diciéndole a alguien sí, que, que, que realmente padre, sabe, ¿no?... Padre, ...a eso se refiere, joven, a eso se refiere. Cuando yo era joven y salía a la calle... ...¿tú sabes lo que decía mi padre?... ...cuando yo iba a la escuela... Le decía, papá, el profesor me ha castigado... Y decía, me han castigado injustamente. Y decía mi padre, ¿seguro? Digo, sí. Dice, vamos a hablar con él. Digo, no, no, mejor no vamos. ¿Sabes por qué? Porque si iba y se enteraba que no había sido injustamente, me daba dos hostias, mi padre. Y otra que me había dado el profesor, tres. Cuando salía a la calle decía, nene, ojico con que el vecino este mayor te llame la atención, porque tiene permiso para darte una hostia. Entonces yo me gustaría saber, los papás, que eran como mis papás, a estos jóvenes de ahora, que autogestionan o gestionan, si es que no le hacían lo mismo que mi papá me hacía a mí, porque han salido muy torcidos. Bueno, también te digo una cosa, ¿eh? A veces te da hostia en el cuello y se te queda así el cuello también, ¿eh? Cuidado. Sí, no, pero, pero los papás. Se, de, se te hace la vida los torcida papás también. De, eh. Los papás de algunos que gestionan muy más yo no sé qué han hecho esos papás. Porque digo... no.. No le han dicho las normas básicas de lo que tienen que hacer y de o... lo que no está bien y lo que no está mal. O vete, tú sabes si. O sí. no veían barrios Sésamo. ¿sí? O vete, tú sabes si dice por qué me ha tocado a mí este hijo o esta hija. Vete a saber. No, es, a que, es que lo último, la que, última generación. Que a ver, la simbecozonería no es, no es un gen hereditario, creo, ¿eh? Lo que pasa? Si hay aquí algún experto que no lo confirme. Igual sí, ¿eh? No las generaciones sé. últimas, las nuevas generaciones de políticos, como no llegan a los 40, que son todos jovencicos. ...el barrio Sésamo, no lo han visto... ...y el barrio Sésamo era... ...lo mejor que había para educar a los críos... ...y se ve que eso le ha faltado... ...y educación tienen... ...la justa... ...la justa por no decir poca... ...pero es que para educarse hay que querer educarse... ...y aquí bueno, parece que, la, que, haya, que los corruptos no quieren educarse... No. ...quieren lucrarse, es diferente... ...¿cómo se van a educar si cogen los másteres pagados? ...yo cuando fui a la universidad... ...a la universidad en el año 90... ...pagaba 200.000... Pagaba 200 Se nos despide, ven eh, aquí. Se nos despiden aquí, Juani, Antonia no, y Lola. Lola, se nos despide. No mañana, mañana, más. mañana más. Tenemos que conciliarnos con la almohada. porque... Vas a ir a librilla mañana, vas a ir a la marcha. Eh, ahí está la marcha de la, de la de contra el paro y la precariedad. que uno puede estar trabajando todo el día. Conciliando con nietos, con llevándolo todo para adelante luego por las noches en las vías. Y mañana sábado la casa, aquí en la regla, ¿Cuándo descansamos. A a mí? No podemos, ¿eh? Nosotros se tiran todo el día no trabajando y luego irse decenas con las perras de los demás. Yo quiero ser de eso. Yo quiero ser de lo que soy. Quiero... Nosotras queremos ser lo que somos. Ya. Yo no a nadie. ya, pero que no podemos estar en todos lados con tanta soledad. Imposible. Nos encontraremos en ayer en la plaza de Belluga. Esto, esto es muy no, fuerte. Ahí no pude ir, ¿eh? Ahí estu estuvo Silvia. No, Silvia. Estuvo tío? Silvia. Y entonces compartí su retransmisión. Me habría gustado ir, pero no pude. Sí, eh, estuve en un programa radio, luego aquí, y ya no da gasto. Lo fácil que sería que todo funcionase y que cada uno nos dedicáramos a ser felices, a estar con nuestra familia, a descansar. Si todo, si esto es un engranaje. Si el engranaje funcionase, pues estaríamos de puta madre. Pero como no funciona, tenemos que estar ahí, venga y venga y venga. Bueno, Juanny, Antonia, Lola. Que no, estamos desinflando, es que son. Es viernes, es, es que. Viernes, hay que. No. Un minico, tomar un minico. Un minico. Pero de esos de barril... porque no tenemos comer. Otros se los toman media Sicilia. Yo con y... las perras nuestras. Con más sulfito lleva, les va a perjudicar a Liga. Yo me creía que cuando uno, que cuando uno elegía. Que yo me creía que cuando uno elegía a su político. Pues era para que esos políticos cuidaran de la ciudadanía. Error, Antonia. Resulta Error. Que, me estoy, que me he equivocado. ¿Es que esos políticos no saben lo que es administrar un país honramente? O sea, no entienden lo que es administrar el dinero de los ciudadanos. Conocen cómo robar el dinero de los ciudadanos, eso sí. No saben no saben ponerse en el lugar del otro. Cuando cogen el sillón pierden el Gobierno, en todos los gobiernos, mujeres, ¿Qué gestoras, gestoras. No ¿Ha oído no a no la cospedada hoy? ¿ha la cospedad hoy? No. Que es que a la señora Cifuente la han atacado por arriba, por abajo, que no hay derecho, que es un acoso y un derribo. Coño, porque no hubiera comprado mate Joder, ¿eh? que no hubiera robado en el Mercadona. Pero tú sabes que han sido ellos. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, Eros, o en el Eroqui. Encima le, roba, pero, encima no, pero, le roba a los nacionalistas, pero, juega, bajo. No, pero juega, mira, ahí te, ahí te dice una cosa, ¿eh? No, no, mira, mira, fíjate. Mira, cuando cuando uno defiende los derechos humanos, defiende los derechos de todos los humanos. Claro. Lo que le han hecho a Cifuentes es de ser muy desgraciado. Pero no, pero déjame que acabe y me, y me corrige si me equivoco. Es decir, eso de, de, de guardarte un vídeo tantos años, o de buscar al que lo pueda tener, o lo que sea, porque además eso, yo te hice una cosa. Eso es como, como cuando la, la mafia te envía una señal diciéndote... ...espérate todo lo que tengo preparado, ¿sabes? Te envía el dedo, te envía, ¿sabes? Entonces, ella, ella tendrá mucha porquería que ocultar... ...llevó un caso de la Ciudad de la, de la Justicia... ...que allí eh, Podemos y el PSOE lo llevan denunciando muy, mucho tiempo... ...y ella ahora lo ha llevado para allá... ...y la mafia entre dentro eh, ha dicho, vamos a poner... entonces en este caso particular, ¿eh? la manera de acabar con cifuentes es una manera mafiosa, sí, lo de mafiosa. Yo, yo, yo, yo. Lo que pasa es que esa mafia procede, ¿sabes? Pero, para nada, ¿sabe? para pero, a pero eso, ojo, ¿eh? que eso está, eso seguramente o lo denunciará o lo, o, lo, o lo, van a ver. No, la, eh, la agencia de protección de datos, alguien y ya, consecuencia, no, pero consecuencia va a tener. Aunque sea eh, el, el que pasaba por allí, por el Ederuski, comprando granado, servilletas para los mocos. ...de Granado lo que ha dicho, que cuando tú te vengas, tienes que cavar dos fosas. La del muerto y la tuya. Y si lo ha dicho... ¿Eso qué lo ha dicho? El Granado. Y si lo ha dicho es porque sabe lo que hay. Y resulta que la señora Cifuente la ha pisado el cuello de mucha gente, para llegar donde estaba. Y claro, hay gente que como son mafiosos... Porque ya lo dijo el de la GURTE en Valencia. Es una sociedad mafiosa creada para delinquir. No lo digo yo, lo dijo el juez de la GURTE. Entonces, como son mafiosos, pues se guardan las cosas para cuando pueden joder al otro. Pero claro, cuando para fastidiar, se han descubierto. O sea, todos los contenedores de basura que tienen. ¿Alguno? Ellos mismos. ¿Ustedes creen que ese vídeo lo tenía Podemos? No. ¿Ese vídeo lo tenía el PSOE, No. Ese vídeo, según Inda, que no es de mi agrado ese señor, el periodista ese, o pseudo periodista, eh, ese señor lo dijo el otro día muy claro, se borraron todas las copias menos una. Esa, esa copia la tenía alguien del Partido Popular, porque, se, porque le ha llegado el vídeo a él, y el vídeo le ha llegado por la fuente que él conoce. Es que salió la información, diario. Entonces, si le da la información, es como periodista, no va a decir quién es pero sabe perfectamente quién ha sido el PP que, quién se diró a borrar los vídeos el PP y alguno diría esta copia para mí esto y una cosa y lo de lo de Cifuentes lo de Mira, esto para para situar Antonia, para situar a la gente que nos, que nos esté viendo, hace uno, hace un, uno, unos meses también pasó algo parecido en Murcia, el conce, el concejal de fomento Roque Ortiz ...se vio obligado a dimitir porque, ...porque alguien de su partido... ...le filtró a un diario, aquí el diario La Opinión... Una, ...unos audios donde él le decía... ...a gente de su partido... Eh, ...para situar, le, le reconocía que había una red clientelar... ...del Partido Popular en Murcia... ...y decía, hay que recordar a las empresas concesionarias... ...que si tienen empleo, bueno, que si tienen empleo... ...es gracias al Partido Popular, no sé qué, no sé cuánto, ¿no?... ...y recordándole a la gente... ...ojo que para las siguientes elecciones... Si tú quieres seguir con contrato de la, del ayuntamiento, tienes que recordar que tiene la papeleta del PP y se vio obligado a dimitir. Alguien del Partido Popular se quitó del medio a Roque Ortiz. Eso sí, ahora está en la Universidad pero, Pública. Pero ¿qué dijo, ¿qué dijo el partido? Que iba a investigar quién había sido el que lo había filtrado. O sea, no al sinvergüenza, sino al que lo había filtrado. O sea, es curioso. Es como, como el mate de la cifuente. Vamos a cargarnos a toda la es universidad, como... pero no a la que lo ha mentido. Es como si una persona dice que en el cuarto A vive un pedrasta y dice, vamos a investigar qué vecino ha dicho lo del cuarto A. ¿Quién lo ha denunciado? Claro, vamos a investigar. Es que es como jodudo. ¿Y es que lo vale con los jordes? Pues lo de la manada, bueno, lo de la caer. manada que es indignante, la misma historia. Yo quería decir una cosa, eh, Cecilio, no sé si tú sabes, las oposiciones a registrador de la propiedad y a notario y a juez son como las de administrativo, que las aprueban en dos días, ¿sabes? O sea, te cuesta como cuatro años aprobarla. Pero te cuesta cuatro años aprobarla cuando tú has sacado casi matrícula en derecho. Y resulta que hay un señor muy conocido en España, que sus hermanos también son registradores de la propiedad, que han sacado el número uno de promoción, cada uno en la suya. Y el señor ese que te digo, muy importante en España... M. No, uno. Sacó un 5,5 de media en derecho. Y quiere pretender que yo me crea que con un 5,5 de media en derecho sacó la promoción el primero. Ja, ja, ja. Pues por eso apoyaba Ja, ja, ja. Hay una frase, mira esto para que os marchéis. Para que os marchéis. Esto hay una frase eh, que dice que tú y yo siempre seremos amigos porque sabemos demasiadas cosas el uno del otro. Eh, ...esos son, la gente tóxica que, que tiene ese tipo de relaciones... Claro, ...se basan es en eso, idea, se la basan la en idea, eso eh... ...y el, eh, si llevas en una vida como la nuestra aquí... ...que siempre somos amigos, pues somos gente solidaria... no eh. mira, yo echo de menos gente, Venga, gente, vamos, gente como vamos, espérate, ...vamos a despedir a nuestras colaboradoras... ...que ya marchan, eh, ya se acaba la sección de Lola, Antonia y Juani... ...se nos queda Ana y Juan, eh. ...venga, fins de más, hasta mañana, hasta mañana diciendo ya? Se me ha ido la olla. Bueno. ¿Qué te está diciendo? Eh, bueno, Juan, ya yo creo que vale, seguramente no a, ha estado triunfando, hoy está bien, ha estado ¿no? triunfando, eh, porque habla muy claro, no, habla veo. muy claro, aquí. Yo es que, mira, yo de Ya tiene una admiradora más, tiene Ana. de grabando. ¿Cómo que estoy grabando? Yo dejo de grabar en algún momento. Yo dejo de grabar en algún momento, Juan. Nada. voy a decir, a no, eso luego en privado te lo digo si quieres. Lo que tú quieras, luego... Sí, no, es que meterme con ciertas personas y no... No, quiero. aquí hay por que ser digo, respetuoso. Por eso te digo. Eh, porque, esto porque esto es como... Por eso no quiero decirlo. No, no, en siendo público. respetuoso no hay... No, porque, porque no. Bueno. Yo lo que quisiera saber es por qué no se le hacen preguntas como la que yo he hecho aquí cuando se va a las reuniones con los políticos y decirle a esos políticos que digan, o a, a DIF, preguntarle y que lo digan en público, si va a pasar el corredor mediterráneo por aquí. Que lo digan. Y si es que sí, entonces le dicen toda su cara que están mintiendo que van a soterrar. Porque no lo pueden soterrar. Pero no se le pregunta, no sé por qué. Esa pregunta me la guardo yo, si te parece bien. Y algún día, algún, algún día, día pero se lo hago o, ah, sí. diciendo, oye, mira, Juan pregunta esto y necesita saber respuesta. ¿Va a pasar Juan el necesita, el necesita respuesta. ¿Por aquí? Sí. sí. Entonces, ¿cómo va a soterrar? Pues, si no puede la ir segunda para... pregunta: si ese tren no puede estar soterrado. ¿Cómo va a pasar por aquí y vaya a soterrar? ¿Vale? ¿Por qué vaya a soterrar? El soterrado, el corredor por arriba, el boulevard, ¿dónde? ¿Cómo va vais? Que, que no es una coartada, lo que van a hacer es lo mismo que están haciendo en Valladolid, que lo que están haciendo es cada vez más trenes, cada vez más ramificaciones, están quitando las cercanías para Palencia, para muchos sitios, entonces están obligando a que todo el mundo coja el ave, y una vez que ya estás obligado a coger el ave porque no hay cercanías ni hay nada, eso ya o. Ya no puedes soterrar. Eso o. A comprar coches, gastar combustible, utilizar nuevas compañías de que llaman de consumo colaborativo, tipo BlaBlaCar, Uber o lo que fuera, es decir, a moverte de una manera diferente, obligar a la gente, ¿no? Porque todo esto, al final... Aquí van a cambiar, aquí supuestamente van a haber cinco autobuses o cinco líneas para llevar a la gente. Pues son cinco autobuses que antes no hacían falta, están contaminando. Y mucha gente va a coger el coche que antes no lo cogía. Llevo por allí con el coche a contaminar. Eso les da igual. Los atascos que van a ver en, la, en las carreteras les va a da igual. Ya lo hay. Ya lo hay y no han cerrado. Las A7 se va a quedar colasada todos los días. Cuando a las 3 salga la gente de los trabajos y pasen por ahí, se va a colasar la entrada y la salida. Bueno, a ellos que más les da. Y te aseguro que si cierran, cierran sin ascensor. Pero lo que hay que pensar es, creo yo, ¿A quién beneficia todo esto? No, que el otro a día lo preguntaba. A ¿Pero a, ¿A quién? A, a los del PP. ¿A quién va? <risa> Mira, te hago, te hago un... voy a hacer una, una, hipótesis. Voy a lanzar una hipótesis. Vamos a suponer. ¿Cago? Sigo hablando. Vamos a suponer que ponen el muro. Esto se queda chungueto. La... Los bancos los van a quitar Porque si los negocios se van Los bancos aquí no existen Se quedará hecho un gueto La gente venderá o malvenderá pisos Ya lo están vendiendo ¿Eh? Y dentro de 10-15 años Dentro Sí, vámonos Vámonos un poco para acá Dentro de 10 o 15 años Cuando todo el mundo haya malvendido Los nietos de los que hoy Están dirigiendo Murcia Los nietos ...o los hijos mayores... ...que se habrán hinchado a comprar pisos... ...a peo puta... ...entonces cuando esto ya sea dominio... ...de la gente del PP... ...de los nuevos cachorros... ...entonces... ...soterrarán... ...y harán pisos de lujo aquí... ...y ganarán un pastizal... ...los hijos mayores... ...y los nietos de los que están gobernando hoy... ...y si no, el tiempo... ...ahí, ahí queda dicho Juan... ...es una hipótesis, es una hipótesis. ¿Qué, no, queda dicho... Nada que afirmar en este país te ocasiona multa... ...no afirmo, es una hipótesis... Venga, vámonos, vámonos acercando a la acera... Que, ...que ya la policía eh, ha abierto al tráfico rodado... ...pero vamos, yo pienso eso? Sí, yo también lo pienso así... ...yo lo pienso también porque Ronda Sur es así... ...Ronda Sur todo eso era huerta... ...lo hicieron edificios nuevos, muy bonitos... ...con un paseo muy grande, etcétera... ...entonces esta parte de aquí... ...es la que no... La que, ...la que hay que reformar... ...porque luego viene el Infante... ...que más o menos ya está bonito, más o menos... ...entonces hay que reformar esta zona. Y como resulta que los que dirigen esto ahora... ...ya están forrados... ...¿a quién hay que forrar ahora? Pues a los que vienen detrás... ...del mismo partido... ...¿cómo? Pues durante 10, 15 años... ...jodemos este barrio... ...y cuando estén jodidos... ...pues entonces... ...los sacamos a flote... ...así es claro... Quien quiera pensar, que piense, ¿dónde se van a traer a los de la fama, a los gitanos? Yo quisiera saber por qué el delegado del gobierno no mete a estos señores que están preparados para martillear a flauta allí en los edificios de Santa Rosa, en la fama, que tiene que ir la los barrenderos escortados a quitar la basura, ¿por qué no van allí a sacar a toda esa gentuza que vende droga? No, los van a trasladar aquí Pero allí no va la policía a meterse en las casas Y sacarlos, ¿por qué? Porque saben que va a haber daños colaterales Porque más de un policía cae Porque aquellos No somos los yayos que tiramos bombas pipas Aquellos están armados Y ha pasado en Murcia Muchos años Pero claro Eso es peligroso Es peligroso Bueno, Juan yo creo que queda bien claro. Ana te estaba apoyando, con asintiendo. ¿Quién paga mira las multas? Mira eso, mira eso. Ahorra lo que ahorra en tabaco. ¿Eh? Mira, están aquí ahora, comenta... Sí, vamos. Sí, vamos. Comenta... Vamos por ahí. Comenta Dani aquí que, bueno, la policía, hoy hay muchísima presencia policial también, ¿eh? Para y que está, ¿eh? Nos aproximamos allí. Sí, vamos, vamos a cruzar por Paso de Cebra, vamos a cruzar bien. Que bueno, están identificando ahora a un chico, bueno, esto va así, esto, eh, la gente pues cruza la calle, no sabe en qué momento, ni por qué, te puede identificar, no sabe si te van a caer. ¿Una multa o, o qué va a pasar? ¿Eh? Este es el estado policial en el que estamos. Y este es que precisamente el otro día Ana Jiménez estaba denunciándolo, ¿no? A la misma policía le estaba diciendo que no había visto un estado de sitio como este. Entonces, aquí estamos mostrando la realidad, ¿eh? Antes estábamos ahí hablando con el vecino, con Juan, tranquilamente, pero, bueno, la realidad también es esta, ¿no? Que hay... Hay una forma de atemorizar a la gente, de atemorizar a la gente, es que en serio, eh, o sea, que tú vayas a cruzar la calle, te encuentres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 policías en este lado, en el otro lado no alcanzo a contarlos, aquí en el, en el lateral… Claro, luego, ¿sabes qué pasa? Que cuando una persona es identificada, luego posteriormente le suele llegar alguna multa, luego la persona lo cuenta esto en su familia, lo cuenta en su entorno, y eso, pues al final acaba difundiendo el temor, difundiendo el miedo, ¿no? Difundiendo el temor y difundiendo el miedo, que es en parte lo que los corruptos quieren, ¿no? Que la gente te sienta temor a protestar, sienta temor a luchar contra el muro temor a que le pongan multas, porque a ver, eh, eh, a un corrupto le ponen una fianza de medio millón de euros y lo puede pagar con lo robado. Y lo puede pagar con lo robado, pero a una persona que esté en el paro, que cobre una, la miseria que se puede cobrar aquí en Murcia, o que cobre 426 euros de algún tipo de ayuda, pues se pone una multa de 600 euros y como comprenderás, pues eso es... Estamos en directo, sale en directo en, en internet. Sí. Mira, aquí, mira. Espérate, mira, aquí. Aquí delante tiene el nombre del canal. Cecilio CEA. Ahí lo, ahí lo puedes ver. Dime. ¿Qué es? El certificado en día de los pues. Ah, vale, vale. Vale. Eh, Puro por, por aquí. Entonces, bueno, eh, estamos combinando la realidad con las retransmisiones. ¿eh? Porque esto, al fin y al cabo, estamos. Sí, eso es lo que estaban. Bueno, que lo, lo han identificado, ¿verdad? La policía lo ha identificado, exactamente. Nunca se sabe por qué pasan esta, estas cosas. Aquí estamos con unos chavales, conversando. han identificado con drogas. ¿Pero eh, eso es verdad o.? Sí, la acaba de pillar la policía con drogas, marihuana. ¿Sí? Llevaba marihuana. Dice que se le ha caído sí. la cartera y que tendría que tener la llave y el DNI. Dice... ¿Y, y, y es que tampoco se te ha la marihuana? No, no bueno, pues mira, aquí tenemos a los chavales, la gente, dando... Ahí, ahí está. Dando información. ¿Eh? No abre, ¿no? Dando información. Bueno... Aquí, en cualquier caso, en cualquier caso, la pregunta es, cuando si ponen el muro y aquí hay venta de droga, ¿va a estar tanta policía para parar eso? Pues puede ser que no. Claro, porque si ponen un muro y esto aquí, vienen delincuentes de todas clases, empiezan aquí a, a, a vender droga, a, a, vendrá la policía aquí a, a decir, oye, que identifico. Que no sé qué cuando venga aquí droga se me han toda droga y como van a poner el muro, pues no van a pasar los guardias es que, es que ese es el problema sabes es que muy... tienes que pasar por San Pío? porque yo yo tengo ese colegio ahí o sea el, que... ¿tú vas al, al Mariano Vaquero? No, sí. ah, no, al, al, al ciudad de Murcia, pero luego sí que te tocará ir antes o después al Mariano Vaquero, ¿no? Pero... a la ciudad de Murcia a la ciudad de Murcia, que es, está aquí al lado chicos tertulianos, mira os, os, os están saludando, claro que sí Aquí la gente al final, eh, la gente más sensata, aquí te, os, os están dejando comentarios de vez en cuando. Corazones, mirad, espérate, os enfoco para que saquéis un momento. ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? Aquí tenemos los chicos. Bueno, vamos a, a proteger la intimidad de los, de los chicos que hayan identificado. Mira, ¿ves? os están enviando corazones, os están enviando comentarios. Claro que sí, porque la, la, la, Suzuki, la gente quiere la, Toma, la, la gente quiere saber lo que aquí está pasando y lo mejor es contarlo. Lo, lo mejor es que estamos nosotros quienes, quienes, lo, quienes lo contamos. ¿Y cuántas veces cuántas veces cruzáis al día la vía? Más o menos. Yo, pues para ir a Mercadona, para jugar con mis amigos, por pues, muchas veces, Yo. lo necesario dos, tres no, o cuatro veces. Ya, esa, esa, esa, esa, respuesta me parece precisa. O sea, lo necesario, porque uno no puede contar la cantidad de números de veces que uno cruza. Pero lo necesario. Y si hubiera muro, ya se le complicaría mucho más la cosa. Hombre, tú date cuenta que si se quita un tornillo de esos te puede caer. Y a no, eso a lo mejor no estás asegurado, asegurado. ¿Qué? Vamos, ahí vemos, ahí vemos que lleva la policía. ¿Se la han llevado a los otros? No, no, lo han identificado y ya está. ¿Dónde están los otros? Nosotros también tenemos cosas. ¿Los otros dónde estaban los que estaban ahí? Se han marchado, se han marchado. Aquí los chicos bromeando, con cachondeo, igual, ¿eh? y tomándoselo como el sentido del humor, pero luchando, ¿eh? luchando aquí, que no... Claro, está viendo, está viendo gente de Argentina también, gente de, de Costa Rica, claro, aquí todos los días, todos los días, mira. Muro, pero flauta, mirada desafiante, piperas, terroristas y mezcla y todo sale un. Y, todos, mezcla y todo sale un gueto. Y todo sale un gueto. Vamos, vamos. Mira, ahí. Bueno, pero ese. Esa furgoneta de la policía se queda ahí seguramente bastante tiempo. Para hacer vigilaciones en esta zona. ¿Verdad? ¿Ya.? No mucho agua de ya... Eh, ¿Estáis acostumbrados a, a que haya policía aquí todo el día? Pues sí. No, no. no. Mira, es es no, mucha yo... vigilación. Mucha vigilación. Mira, pues. Y es como agobiante. Agobiante. ¿Pero por qué? ¿Por qué es agobiante? Porque, no sé, hay muchos policías que te toman por drogada o por mala persona sin que tú seas esa persona que crees. O sea, que te sientes vigilado, ¿no? Como, como si fueras malo, ¿no? Que aquí hay personas que en lugar de caminar tranquilamente, pues no es lo mismo caminar tranquilamente por un lugar donde no hay mirada que un lugar donde hay mirada, ¿no? Aunque esa mirada sea la de agentes de la, de la policía. Pues sí. Bueno, aquí está, ya veis, ¿eh? los chiquillos hablando, porque sí. al final, eh, diciendo cosas muy sensatas, claro que sí. En, sí, ah. sí, tú buscas decirlo, Cea, ¿sí? ¿cuál acuérdate del nombre? ¿Vale? Sí, mira, espérate, te lo, mira, aquí. Por algún sitio. Bueno, tengo un papelillo por ahí escrito, un papelico. Vamos a ver, mira, aquí. Mira, ahí. Busca Cecilio CEA en Facebook, en YouTube, en donde quieres, ¿vale? Y lo, y lo, y lo, y lo mostramos. Toma. Sí, claro. Se lo mostráis a vuestra familia para que lo, para que lo vea. que ve mucho YouTube. Vámonos a verlo en YouTube. Venga, toma. No, si oigo a mi hermano. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama tu hermano? William. William. Muy bien, William. Sí, también, en directo. Sí, sí. Sí, sí, sí, se puede ver en directo. Hay días, hay días que estamos en directo en, en Periscope y no en Facebook, o sea, en, en YouTube. Pero hay otros días que estamos en directo tanto en, en Periscope como en YouTube, ¿sabes? Pero si no, al, al día siguiente, a la mañana, lo puedes ver entero, ¿vale? Venga, Gracias. Sí, en todos los canales. Gracias. Venga, despedidos, despide William. Adiós. Adiós, Cristian. Adiós. Adiós, Manuel. Ahí estamos. Venga, oye, gente. Muchas gracias, tío. Hasta luego. Pues aquí estamos, ¿eh? escuchándonos. Adeu... A, a... <risa> Muchas gracias, Cecilio C. Dicen los chavales. Claro, hay que escucharse. Dime. Pues de momento no tengo nadie. De momento. Yo soy de la auxilia, o así que ir a, a la auxilia, ¿sí? Vale, sí, espero. No sé ah, qué hora ¿eh? eh, es. Sí, sí, sí, venga Venga, venga vamos a cruzar Vamos a ir aquí Vamos a ¿Eh? Venga, vamos a despedirnos por aquí enseguida Aquí tenemos a María eh, A José Enrique ¿Qué, ¿Qué os contáis? ¿Qué estáis tramando allá aquí? ¿Eh? ¿Eh? aquí? Vamos a sacar a aquí ¿Eh? 288 ya, 288 288. es la retransmisión en YouTube? ¿eh? Ah, YouTube ahora mismo, ¿eh? ah, bueno, sí, sí. En, en YouTube y en Periscope, sí. Esto, ahí, sí, sí. ¿no? Esto... En todas partes. Esto es tremendo, ¿eh? La gente somos los medios. Pocas movilizaciones habrá. No el... <risa> Agarra el micrófono. Sí. La gente, me dice, la gente me dice que pesa mucho. Y digo, bueno, más. Que si pesara poco. F... Eh, se nota, ¿eh? Claro, se nota. También. Se nota. Que comentaba las retransmisiones en directo. En directo desde YouTube. También. Y desde Periscope también. Muy bien. Y esto es histórico, es histórico, desde luego, ¿eh? Una, una protesta que tú puedas ver todos los días. Mm. Esto parece un reality show. esto parece Claro. Que... Esto sí que es. Sí, aquí nos falta nominar. Pero esto sí que es superviviente. ¿eh? Aquí estamos superviviendo. ¿eh? Sobreviviendo 228 días. Esto es. 228. Me he confundido yo. Era 200. Una que dice: cara, suéte suerte que lleves, te sienta bien. Y digo: ¿y tú dónde estás? Porque yo no te veo. Y la tía está en Lorca. Pero dice que me ha visto a través de ti. Sole, hola. Hola, Sole. Porque me, me ha visto nos tiene controlados a todos, así que con esto nos controla, sí. Esto, es, la, esto sí que es la realidad, aquí no hay... No, no, aquí, aquí ¿Eh? estoy con las llaves no. para el cartón. No. Estoy con las llaves y se ve que estoy con las llaves, vamos. ¿Eh? Aquí hay no, no, pipas. No, es que ahora mismo te aburreces, voy a ver el día sí. 160. Sí, sí. Te va a YouTube lo ves. Vamos a ver qué peina lleva hoy esa. O que dices... A cambia de camisa. Sí, la misma camisa todos los días. Pues no, ha cambiado. Ha cambiado. cómo sabes que suele yo si yo me llevo por aquí. Y yo sabía que estaba... A Sí, sí. Pero igual tienes tu fan también, ¿eh? Igual tienes tu fan. Claro. Aquí ya... Somos ya unos personajes mediáticos. Aquí a la gente seguramente luego oh, tendrán conversaciones de... Pues hoy no ha venido José Enrique, hoy no ha venido Maricarmen, hoy no ha venido María... ¿Dónde está esta? Hoy no he visto a Fernando, hoy no he visto a Antonio. ¿Eh? Claro. que está ahí, sé dónde, y le que está en este sitio... No, no es. También. yo llevo a Jatarre por circunstancias y la verdad es que está en mi casa ya incómodo, ¿eh? ¿Sí? que nos vamos? Ah, no. Venga, bueno, pues mira, pues tú con eso dile... Venga, eso dile... Ven, me tiene prisa por ahí. Voy poco a poco mejorando poco a poco y la gente hasta lesionada y todo viene claro, aquí a las no vías no. eh, claro, claro. ella sí ella hace un gran esfuerzo y suele venir es verdad cuando los en la carrera universitaria imagen la carrera universitaria de la universidad eh, solidaria con Murcia acoge ahí ahí está ahí está Colaborando y con Murcia coge la ONG Murcia coge la carrera universitaria. Resulta, carrerón, Carrerón, ¿eh? <risa> Habita gente muy buena, instalaciones estupendas y encima de inscripción gratuita. O sea, estaba dedicado a los universitarios, pero también había corredores independientes, no hemos podido inscribir, ha sido un día estupendo. Los ¿Eh? no, soterrabías, no, no paráis, ¿eh? No paráis, ¿eh? Y este domingo la carrera Venezuela, solidaria de ah, Asteamur, de los niños autistas. autistas. Bueno, pues, también vamos a participar todos los Soterrabías. Tenemos muy nuestro bien, lado eh, solidario. Nosotros ahí todo, ¿eh? uh -huh. sí, todo está carrera solidaria, ahí está Sotterrabía apoyando todas esas muy causas. Bien, muy la semana bien. pasada estuvimos con el Parkinson y ahora la siguiente con los niños autistas. Pasando la camiseta y regrabando o sea, que y... no queremos muro. Eso, muy bien. Y apoyando todas esas causas solidarias. También reivindicando el tema de, de no queremos muro. ...y cada vez vemos que tenemos más de esto... ...incluso mucha gente va con la camiseta nuestra... ...que no conocemos de aquí pero... ...se la han comprado, la han pillado a través de amigos... ...como José Enrique o Antonio Fernández... ...pero Fernando, es que esto ya llega un momento... ...que cuando uno ve la camiseta del soterramiento... ...ya se convierte en un aval, ¿no?... ...es como diciendo... ...si esta gente viene aquí es porque algo bueno hemos hecho... ...sabes, es decir... Eh, ...es... ...claro, el defender una causa de, de derechos humanos ...cuando tú acudes a otra causa lo que está haciendo es transfiriendo, de alguna manera, la confianza que tienen depositada en tu causa. Entonces ya es un símbolo ya. Y sí, nos da mucha alegría que veamos cómo se solidarizan con nosotros, porque nosotros somos vecinos de aquí y llevamos la, la, la camiseta porque es nuestra causa, pero a veces vemos más vecinos de, de otras zonas de Murcia que también están con nosotros con la causa. Eso nos llena de, de mucho orgullo. En el, la carrera del Parkinson fuimos el grupo más numeroso gracias precisamente a eso, por las inscripciones que hubo de gente que, que bueno, lo completaron. Eh, estuvimos en la puerta de la, del ayuntamiento de la boleta, en lo más alto del podio <risa> gritando bueno, así estuvo muy bien. Sí, sí, sí, así sí fue sí, el sí. trofeo al grupo más numeroso claro. Sol bueno. pues de Rabia ya tiene solera Sol pues ya es un club consolidado <risa> aunque algunos nos, llaman, es que... nos llamaron los matados pues los matados sí. no digamos hacer carreras, somos gente solidaria y somos gente deportista y hay que recordar algunos feos que nos han hecho incluso el propio concejal Felipe Collo se nos niega a entregar trofeos en el podio cuando ve la camiseta. Es algo descarado y que o sea, un político no puede, no puede hacer. Qué fuerte me parece. Cuando ve un grupo con la camiseta desaparece, se hace, se hace loco. Le da la entrega de trofeo a otra persona. La noche vieja, aquello sí que fue... Aquello fue... Me moría. Ahí empezó la leyenda. Ahí, Ahí empezó, sí. ...aunque ya habíamos corrido alguna carrera no, es con nada. las camisetas normales sin... 17, 17 menos, sí nada. esto, ...ya había corrido ya algunas, la, la de la Junta Municipal de Santiago el Mayor... ...perdón, de, San... de Los Dolores y todo eso ya había corrido con algunas... ...con la camiseta que llevamos de algodón de toda la vida... ...pero claro, al final se hicieron las camisetas técnicas... ...y con esas pues corre, hacemos las carreras, ya se corre más cómodo y todo esto... Y nada, por un espaldarazo, todos los, todas las carreras que vemos que son solidarias, pues nos apuntamos y que vean nuestro carácter. Siempre hay un grupillo, hay gente incondicional y luego los fijos que hacen siempre el podium y luego los demás vamos a, a todas las que podemos. Aparte que tenemos en las últimas carreras gente que hace podium. Están Isabel que suele hacer podium casi siempre, eh, Pepe, Pepe Cánovas también suele hacer podium. Mi, mi crío en las carreras menores sí, también, también. <ríe> suele hacer podio. Sí, o sea que, que... El Pedro también hace podio mucho. Pedro, Pedro... Va con nuestra Pedro Cabrera también con nosotros, sí. Pues nada, y nada, seguiremos. Este domingo, este domingo pues si queréis, a las nueve y media, la carrera de Asteamur, ahí está la Soterradía, el que quiera venir a apoyar, puede venir a apoyar. La salida será de la Cruz Roja junto a la Glorieta. Ahí a las nueve y media, ya. sí. Uh -huh. Y ya está. Se corre igualmente por el centro de Murcia, misma, el mismo recorrido que la semana pasada. ¿no? Sí, más o menos sí, la misma sí, que el parking solo. No sé. Se va hacia el corte inglés, mm. se vuelve, se va hacia la cica, ah, y eso es una vuelta no, no, no, no. de 5. Sí. Son dos vueltas los que hagan 10 y una de los que hagan 5. La meta es el, el mismo sitio de salida. De la la clima, pregunta Loli, que ¿a qué hora es la carrera? 9 no y media de salida, domingo. Se si calcula que ya acabará tardando bueno, menos ha... de una hora. Los que hagan 10 kilómetros menos de una hora. 50, ...50 minutos, una hora, depende, depende de eso... ...y también tenemos un grupo de, de gente de Soterraviez... ...que no corre pero que sí se dedica a apoyarlas también andando... ...le llamamos los andarines de los Soterraviez... ...también que está muy bien para gente que no pueda correr... ...que no tenga esa, esa respuesta física... ese ...pues puede venir y hacer las carreras apoyando venir andando... ...como se hizo en la carrera de la mujer ha sido en otras carreras también. Sí, en la carrera de la mujer hubo mucha participación y un grupo de mujeres, muchas, iban andando. Y entre ellas había gente de esa Hay gente que no tiene condición física para, para hacer estas carreras. Y hoy es una buena forma de apoyar la causa también, viniendo andando. Y, no, si y, yo la, hice, la de claro. de Susibete, mm. yo fui una de las que se Ajá, Perfecto. Y hice, pues, bueno, lo que pude, Ajá. lo que pude. Y la de aquí, de Santiago de Mayor, también. Y también andé lo que pude. Mm. Y lo bueno, lo bueno que tiene esto es que parece que no tiene fin ¿no? miramos el calendario y ya estamos pensando la siguiente, la siguiente y entre nosotros nos preguntamos te vas a apuntar, tal, te vas a apuntar y al final siempre hay un grupillo que se apunta sí, sí, sí. hay varios que somos más incondicionales que otros pero siempre, venga, yo sí, yo no voy, yo sí al final, Fernando, vamos una vamos. pregunta eh, la gente, vecinos de Murcia que estén viendo en este momento Periscope o esto en Youtube en Facebook y que puedan decir, oye, ¿se puede participar o eso es un club de élite ahí que, que no dejan entrada a persona alguna? A ver. Es tan sencillo como que cuando tú ves el calendario de carreras de la famo de la Federación o de, de quien organiza la carrera de 2021, quien sea, lo puedes ver en la web, tú haces tu, tu inscripción, si hay que pagar se paga, por ejemplo, la carrera de hoy no hay que pagar, pero bueno, eso sí, hoy la de universidad, pero normalmente hay que pagar y entonces cuando tú haces la inscripción en el... ...en el apartado de club, grupo o equipo... ...simplemente pone Soterravía en mayúscula, ...normalmente mayúscula con acento en la I... ...y ya con eso ya está escrito como Soterravía... ...es muy buena pregunta... la ...es muy buena pregunta la que hace Cecilio... ...porque seguro que muchos corredores... ...que van como independientes... ...y no se meten en ningún equipo... ...a lo mejor por apoyar a la causa... ...aunque no sean de aquí del barrio, de la zona... ...simplemente con el grupo, equipo Soterravía... ...ya forman parte del grupo". Y bueno, luego, claro, si tenemos premios al grupo más numeroso, pues bien, estupendo que los que, lo, que, lo, que lo copemos y estamos en el podio, ahí, gritando que no queremos muros. También, por ejemplo, si alguien va a la carrera, con cierta antelación, evidentemente, también pues puede puede veros ¿no? con las camisetas del soterramiento y, y deciros, oye, pues me apunto yo, me, me llamo de tal, tan, este es mi nombre, es mi apellido, voy a apuntarme, voy a poner que Siempre... corro con vosotros, ¿no? Sí, mira, muchas veces. Hacemos la foto inicial, ¿no? antes de hacer la salida, todos los que vemos, ahí, que vemos la camiseta, hacemos foto, foto, foto, y sí, hay gente que conocemos, que nos conocemos de aquí, pero hay gente que no, pero nos hacemos la foto todos, y eso se corre como la espuma, ¿no? cada vez más gente se anima y va con su camiseta. O Sabe el caso que, en, por ejemplo, en la maratón, veíamos gente con la camiseta de soterramiento que no conocíamos, y entonces pues, nos daba alegría porque han, han venido una noche, por ejemplo, han comprado la camiseta y corren... Porque a lo mejor no pueden venir todas las noches, entonces, pues creo que se apuntaban a correr con nosotros, a apoyar la causa sí, sí. del soterramiento. Y esta como... camiseta también se extendió, porque había gente que compraba camisetas de lotes, de 10, 20. Aquí <risa> el compañero se está riendo y sabemos que él también ha comprado un montón de camisetas. <risa> y luego la iba repartiendo con su, su gente o sus amigos. Y eso está muy bien, anima mucho. Pues el, el próximo domingo a las 9 y media en la Glorieta. Plaza de la Cruz Roja. Sí, está? Está, está, está, está al lado, la ¿sí? a 200 metros de la Glorieta. Sí, está está al lado. Al sí donde el puente este que personalizaron. Peat, ¿Mm -hmm. Lo que es el puente nuevo de Murcia de toda la vida. Que el que no pueda venir a correr o no eso, que no haya sacado, que no haya tenido dorsal, pues que venga a apoyar simplemente. Nos vea correr por allí y esté apoyando que es muy sí, importante también muchas veces nosotros nos dicen... nosotros la verdad es que nos anima mucho nosotros nos ha pasado en carreras en alcantarilla que corríamos y la gente nos apoyaba ah, no, al muro tal y entonces pues te da te da alegría cuando estás haciendo pues 14 kilómetros una okay. media maratón que los apoyos de la gente que te vea y te aplaude y dice muy grande estás y la verdad es que te da te da mucho gusto que la gente te vaya apoyando en las carreras tenemos uh -huh. aquí precisamente una vecina que se llama Maricarme que el otro día, hace ya dos o tres semanas, decía... ...pero haberme avisado que por lo menos habría ido a animar, y efectivamente la avisamos... ...y en la media maratón estuvo ahí en la meta animándonos sí. y no faltó, efectivamente, sí, o sea que... ...todo lo que sea publicidad para que la gente lo sepa, no, lo, lo haremos, lo intentaremos hacer. Somos como una familia y en la familia de Augusto cuando haces una carrera, tus familiares, tu, tu mujer, tus hijos... ...tus padres estén viendo y te apoyen ¿no? Pues esto es igual, bueno somos nuestra familia, familia del soterramiento... ...y nos da gusto que cualquier vecino que esté por allí venga y nos anime. ...eso... ...siempre es hay gente. Que la me... última que hicimos en la, el Parque ...siempre hay gente en Meta, en la salida que están ahí... ...haciéndonos fotos, con nosotros, pendientes... ...luego nos suben las fotos, nos las mandan, nos las enseñan... Y, ...y da un gustazo tener luego recuerdos de, de esa carrera... ...uno está en lo que está y no puede, pero hay gente que, que te, lo, te lo pasa... Luego te lo manda. Aquí desde Madrid, creo que es, que me, que me corrija Meriber, si me equivoco... Ole, campeones, ¿eh? aquí va generando ya, también con el paso del tiempo se va generando un efecto algo importante, ¿eh? un efecto aquí, eh, no, una, marea, una marea de corredores, marea se te rabia ya, noelia, la, ma la marea se te rabia. Noelia, noelia, noelia, se está diciendo sí. guapo, Noelia, ¿dónde estás? Que no has bajado, Noelia, baja, Noelia, el domingo allí, ¿eh? en la carrera, a animar, pues sí, sí, yo, yo insisto, ¿eh? que... ...que ya el, la camiseta blanca con el simbolito del de, de soterramiento... Ya, ...ya se ha convertido eh, en, un, eh, en un icono de facto de derecho humano. Desde, desde ¿eh? de nos ve y enseguida los fotógrafos de todo el mundo nos hacen algunas fotos... ...seguro que el luego la prensa en algunas páginas salen fotos nuestras, como siempre... ...concretamente en la opinión salimos siempre, pero bueno. Incluso incluso ya se percibe como si la, la gente busca que en la foto... ...aparezca, ¿no? Porque es como que... ...si esta gente viene es que esto es importante... ...o sea, es curioso, ¿no? Porque, porque claro... ...no son... ...o sea, si estás 20 días en la calle... ...pues puedes, te pueden decir que eres un chiflado... ...pero si llevas 228 días... ...eso ya, desde hace ya una pasada de días... ...provoca admiración... ...entonces que luego además de que te vean por la noche... ...o sepa que tú estás por la noche protestando... ...te vean corriendo, te vean en una actividad solidaria... ...esa admiración llega a un momento... Llega un momento que por más odio que quieran que, que quieran sembrar no puede crecer, no puede crecer. La, la... Que nos quieran descalificar. Som, somos lo que somos, gente, personas normales, vecinos, tenemos nuestra vida, nos gusta el deporte, nos gusta todo eso, pero protestamos, protestamos contra, una, contra el tema que no queremos que nos hagan el muro y todo eso, protestamos como vecinos. Y, y nosotros lo de las carreras también nos apoyamos y siempre queremos pues hacer más cosas, también. Más actividades. O sea que. Bueno, para, para mí es un orgullo muy grande que, que habiendo grupos en Murcia o en la región de corredores buenos, puede nombrar algunos, que seamos nosotros los que estamos sacando al grupo más numeroso. Es que es un gustazo. Bueno, Fernando, Antonio, pues. Yo llega un momento también cuando estoy en. En las redes ya voy saturadísimo porque digo, esta gente está en todas partes, o sea, llega el fin de semana y estoy agotadísimo, estoy haciendo algunas tareas de casa y, y, y entro en Twitter o Facebook y veo, digo esta gente está corriendo, otros están de viaje, llevan la bandera al muro a lo alto de una montaña, otros están haciendo senderismo, llevan la bandera al muro al final de no sé cuántos kilómetros en lugares inhóspitos, otros están en otras actividades solidarias, es un no parar, ¿no? Es un, ya es un modo de vida, ¿no? Ya es un, un modo de vida, ¿eh? el no querer muros y el trasladar esa filosofía de, de que hay que romper todos los muros que dividen a las personas. ¿sabes? Pues, mira, ahora mismo pasa que el palabra un poco raro, ¿sabes? en vez de inmorales, ¿no? es, es, eso sería lo que hacen los muros, inmurales, ¿no? ¿no? O sea, o sea, la gente que con su moral, ¿eh? con su moral, con su ética, están destruyendo muros. ...y los inmurales de los Sotterrabías, van ahí... ...la causa, eh, ya, no cor, quieren corre, muy... corremos por la causa, ya cuando, cuando hay que correr decimos... ...hay que ir con la camiseta, hay que lucirla... ...y ahí a tope, estamos a tope, la causa, la causa... ...bueno, pues nos vamos a despedir con ellos y con, aquí también con... José Enrique, ¿qué sí. está haciendo? Bueno, pues el reporteo. José ¿Sí? Enrique, pues otro gran corredor. Sí, lesionado. sí. Estoy en el ticket seco, en el ticket seco. El... Meses, es que está viendo el, el nivel, el, el nivel que está cogiendo eso de rabia y ya se está... Ya no se puede salir así a una carrera a, a lo que salga. Ya la gente se queda con las caras y no, uno no puede salir así. Te dice Oles, José Enrique. <risa> Muy bien. Pues, bueno, bueno, pues nada, mañana 229, ¿no? Está ya cerca. ¿o? 229. 229. Muy bien. ¿no? ¿eh? Esto. Desde el 12 de septiembre. Aquí, aquí pensando bueno, y, algo. Y lo que, que veníamos atrás. Aquí pensando algo para el 365, ¿eh? Uh -huh. este, este 12 de septiembre. De 12 de septiembre el próximo año la romería va a ser la romería del soterramiento, no sé, algo algo hay que, especial hay que preparar. que, que la, la, Oye, que la Virgen vaya con, con, con un montón un blanco de camisetas detrás, ¿sabes? un montón de gente, todo vestido de blanco, porque esto esto no va a parar. Además, el rodeo que va a tener que dar la Virgen, va, pues muy divina que sea, muy divina que esté, la va a dar como todos los mortales. Varios kilómetros de, de, de longitud el, el rodeo si finalmente ponen el muro. Así que, ¿eh? aquí atrás tenemos a maricarme que dice que estamos haciendo historia, pero no quiere salir. El... Maricarmen que está escondida detrás de la cámara. Ah, maricarme lo está viendo los comentarios. Bueno, pues José Luis, poné un poquito más juntos, para que salga acá y todo bien. Y ahora, mira, luego salimos en la portada de la transmisión. Los matados, aquí están los matados. Los matados.